de mí mismo. Busco oasis que no existe en espejos que me guíen. Lejos de un mundo que deambula, de una locura a otra peor, perderse entonces parece lo mejor. Entonces me digo, ¿para qué escribir? ¿Para qué soñar? para qué crear, entonces me digo por qué no existir, simplemente existir, respirar sin más, pero es que al escribir Vuelvo a mí, vuelvo, vuelvo en mí, vuelvo, vuelvo a mí, vuelvo, vuelvo en mí. Yo sé bien que todo lo que escribo antes o después se perderá, será polvo y arrastre en la eternidad. Pero es el único modo que sé si no canto. Me secaré Si no escribo Me perderé Porque yo sé para qué escribir Para qué soñar Para qué crear Porque no quiero solo existir simplemente vivir respirar sin más y es que al escribir Vuelvo en mí, vuelvo. Vuelvo para mí, vuelvo. Vuelvo por mí, vuelvo. Vuelvo a mí, vuelvo. Vuelvo en mí. Thank mm -hmm. you.